Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz viernes para todos. Este día lo vamos a iniciar en la santa presencia del Señor, este momento de oración para iniciar nuestra jornada. O sea, ese momentico en que me acerco a Dios, le pido al Señor su iluminación, su fortaleza. Vamos a darle gracias a Dios, comenzando nuestro día. Hay muchos motivos para decirle a Dios gracias. Y que esa gratitud se muestre en este momento al iniciar nuestra jornada. Vamos a decir juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy viernes, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 12 al 17. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento, en los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el amo. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me escogieron ustedes a mí. Fui yo quien los escogí y los destiné para que vayan y den fruto y un fruto permanente. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando. los unos a los otros. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, a lo largo de estos días hemos estado escuchando de la palabra, esa invitación a permanecer en el primer día, luego a cómo permanecemos guardando los mandamientos, y ahora hay un valor agregado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En el Antiguo Testamento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero ahora la medida del amor entre nosotros es el amor de Cristo por nosotros. ¿Hasta dónde nos ama Jesús? Hasta morir en la cruz por nosotros. Y por eso el mismo lo dice. No hay amor más grande que dar la vida. Dar la vida por el otro, por la familia, por los amigos. Dar la vida por Dios. Entre, la entrega total. A veces nosotros somos muy medidos, mis queridos hermanos. Y alcanzamos a ser a veces muy mezquinos. Nos cuesta un poquito de esfuerzo, nos cuesta un poquito de sacrificio. El Señor nos pide amar al otro. Amarnos los unos a los otros. En casa en el trabajo, en la comunidad, amarnos los unos a los otros. ¿Y cuál es esa medida? El amor de Cristo. ¿Y cuál ha sido la medida del amor de Cristo? La cosa, la entrega total. Pidamos al Dios Todopoderoso que podamos amarnos. San Pablo va a decir sobrellevados mutuamente que nos podamos amar. Sí, no es fácil, no es fácil. Que podamos ver en el otro, en el hermano, en el que está junto a nosotros, a Cristo mismo. El Señor sea nuestra fortaleza y nuestra gracia. Amén.